De eso llegó el momento de ADN emocional en la tarde del magazine. Esta manera, esta modalidad que tenemos la familia mix de estar todos presentes, de dar el ejemplo cada uno en su casa, porque nos quedamos en nuestra casa. Nos quedamos en nuestra casa para dar el ejemplo, para ser solidarios con el otro y dejar más libre espacio para quien tenga que realmente salir a trabajar para buscarse el plato de comida para aquellas personas que realmente lo necesitan. Dejamos ese espacio libre y tenemos que dar el ejemplo. Por eso toda la familia Mix está trabajando desde su casa, pero no está ausente, está presente. Y ellos también están acá. Está Delia, está Cristina y está Daniel, el conductor de ADN emocional a quien le damos la bienvenida a la tarde de la radio. Hola Dani, ¿cómo va? Hola Karina, ¿cómo están? Hola Delia, hola Cris. Hola. hola Dani. Hola Cris, hola, hola Karina. Hola. hola. chicas, ¿cómo están? Bueno. ¿Escucharon la música? ¿Se escuchó? ¿Esto Escuchamos nosotros porque no, me parece que, que nos aislás en ese momento. Ah, mira claro, bueno. queda y bueno, pero la gente la escucha. Bien, buenísimo. Qué lindo, bueno, otra vez, como todos los martes, ¿no? Seguimos como todos los martes, Cris, Delhi aunque sea nos vemos este, por acá por Zoom y Mix. ¿No tenés nada escondido por ahí? ¿Qué? Vos, Daniel, ¿no tenés nada escondidito por ahí? Sí, Algo sí, por supuesto. supuesto ¿no? Ah, con agua, con agua. Es que lo tengo hace 20 minutos acá. Ah, por eso se, se Sí, No, no, no se destiñó. Este, Se consumió. Sí. Ah, bien. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, Muy me bien, alegro. ¿pues? Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Tienen idea? Ay, vos sos el conductor. Bueno, pero tienen idea. ¿Tenían un plan? Porque yo no traje ningún plan. Solo que no. acá en nada. La... ADN emocional, lo único que hablamos son de emociones, así que tenemos mucho para hablar. Bueno, ¿No? a ver, una palabra, solo. La palabra. Decís, me encanta. Dale. Prohibir. Prohibir. Sí. La, o sea, vamos a la parte emocional de prohibir, ¿no? De lo que es el sí. sentimiento de sentirnos atrapados en un lugar, con lo sí. cual eso provoca una frustración. Esa frustración, este, ¿por qué sería? nosotros creemos que eh, sentimos tanta frustración en estar encerrados, en prohibir, en que nos prohíban que, que salgamos. ¿Cuál es la realidad que vive cada uno para que sienta este, una, un, una asfixia, que es lo que muchos llamados tengo de que personas que, que, que le falta el aire y otras personas que están pasando por una depresión? ¿Qué es lo que sucede para que las personas manifiesten todas estas emociones a través de la prohibición de salir de su, de su hogar, ¿no? Tanto que siempre deseamos tanto volver a casa, se supone que la casa de cada uno tiene que ser un asram, es un lugar curativo, un lugar de paz, donde uno se encuentre a salvo, sería el lugar donde uno eh, se encuentra en armonía con lo que más desea, ¿no? Estar con su familia, su clan. Pero, como estamos viviendo durante tanto tiempo dormidos, atrás de la zanahoria sería, o atrás de algo como, como digo, como le dan de comer al chancho, van tirando la comida y el chancho mira nada más que la comida y así lo meten en el corral, eh, no podemos darnos cuenta de que todo lo que teníamos, y hoy que estamos encerrados, no sabemos convivir con lo que tenemos. Así que el tema que nos causa la prohibición, eh, para nosotros, en ADN emocional, decimos que siempre es una bendición porque nos damos cuenta de todo lo que no podemos disfrutar, queríamos, creíamos que teníamos, que no, que no le dábamos importancia, por la cual ahora convivir entre matrimonios o, o encerrados en tu propio lugar o con tus hijos, eh, ahora, hay mamás que trabajan todo el día y los papás, tener que aprender ahora a ser una madre constante, ¿no? En el lugar, o un padre, o en pareja, eh, es, es lo mejor que nos puede pasar dentro de esta prohibición. Si no hubiera prohibición, se escaparían todos porque el ego lo que va a hacer es tratar de eludir, ¿no? E esta sensación. Sí, Por o eso provoca. De, o llenarte de miedo. Claro, llenarnos de miedo tiene que ver con esto de, de no poder crear también, porque si yo estoy encerrado en el miedo, que la frustración... Este, lo único que hago es ver para abajo y no ver todas las posibilidades que tenemos dentro de nuestro entorno. Eh, entonces ahí es donde nos bajan las defensas y un montón de otras este, eh, emociones que provocan eh, los síntomas, ¿no? que hablamos siempre de síntomas. No sé si saben que en Italia ayer fue, o, eh, o antes ayer, fue que se descubrió que, que no es el pulmón, lo que provoca el coronavirus eh, eh, que ataca, sino es, son todos los conductos circulatorios de eh, eh, que, que van al pulmón, o sea que se forman trombosis en todas las eh, en todas las eh, venas. Eh, es, no sé si se dice si exactamente así, pero lo que entendí era que toda la circulación se, se obstruye. escuché, Entonces no nosotros hablamos de lo que es una trombosis, ¿no? La sangre, la alegría de vivir, y, y todo esto que nos sucede en una emoción eh, mucho más fuerte, que es la, la del miedo, por la cual eh, mucha claro. gente piensa que se va a morir, ¿entendés? Este, eh, y ya cuando estamos grandes, eh, en vivir en esto, como digo, atrás de la zanahoria, cuando estamos grandes pensamos que ya no servimos para nada. Entonces este, <risa> esto hace que que no puedan crear, porque siempre están eh, viviendo algo que no aprendieron desde más jóvenes, que sería aprender a vivir con nosotros mismos, ¿sí? sí es que precisamente sí. la pregunta del prohibir iba apuntada al tema de este, que de alguna manera es culpar a los grandes, digamos, a culpar a la gente mayor, eh, que si no fuera por la gente mayor, el, el, el mundo podría seguir circulando. Digamos, de alguna manera, ese mensaje que yo recepcioné, que me produjo una, una sensación muy desagradable. Un rechazo. Bueno, claro, pero no vamos a hacer ni hablar de política ni comentarios de lo social porque no, no interesa. No, no, lo que me provocó es sentir, digamos, el sentir, sí, ¿no? tu sentir. digamos, en mi sentir, claro, una falta, digamos, hablando de la libertad, digamos, como que no tengo libertad, no soy un ser libre, o sí. no somos seres libres. Sí, yo creo que somos seres libres, lo que pasa que en este momento de generosidad, de, de, de, de entender cómo se mueve una pandemia, que a pesar de que con el tiempo creo que vamos a ir descubriendo la verdad de todo esto, eh, el comportamiento nuestro, que sería el respeto social, guardarnos, es lo que no podemos hacer, o si lo hacemos obligadamente, no conscientemente, nos provoca todos estos síntomas, y emociones de frustraciones, enojos, eh, por la cual nos causa mayor eh, debilidad en el sistema inmunológico como para poder eh, recepcionar este, este síntoma. ¿no? Y este, entonces la idea es eh, mantenerse en este, de felicidad en el que realmente vivimos pero no lo podemos ver, porque te acuerdas que el estado de felicidad no se puede modificar porque es un estado, solamente no lo podemos reconocer que somos felices, ¿no? porque estamos viviendo a través del miedo o las necesidades entonces eh, digo otra vez eh, la pandemia o, o todos los obstáculos que tengamos en la vida siempre es una posibilidad, es una forma pesimista, eh, optimista de ver que que de alguna forma siempre estamos aprendiendo de, de algo. Y la otra vez hablamos que es una conciencia colectiva, somos una conciencia, por la cual lo que no sucede también tiene que ver con una forma de percibir que tenemos, por la cual el mal siempre va a existir para que exista el bien, y entonces esto es un despertar de conciencia. Ya se venía hablando eh, que no entendíamos, que un despertar de la conciencia, y como así, bueno, vamos a ser un poco más conscientes, pero esto es una forma muy violenta de, de despertarnos o <risa> dormirnos. Este, entonces, bueno, depende de cada uno cómo lo tome. Por eso nosotros desde ADN emocional queremos transmitir que podemos tomarlo desde un punto de bendición, no desde de pesimismo. ¿tá? El pesimismo nos va a llevar siempre al miedo y a la carencia por la cual eh, nos vamos a sentir eh, eh, encerrados y quizás nos, nos lastimemos. ¿Entendés? y no podemos unirnos al otro, a los que están dentro del clan, que la otra vez hablábamos que eh, para vivir en un mundo saludable tenemos que estar saludablemente dentro de nuestro clan, y, y nadie, o sea nadie no, hay mucha gente que manifiesta depresión porque si no sanaste con tu madre nunca vas a poder eh, convivir con tu pareja, porque ahora es más extremo tener que aprender a convivir y a compartir por la cual reprimen y se sienten más ahogados porque están viviendo eh, como encarcelados, en vez de estar viviendo la paz de poder disfrutar lo que tienen. ¿sí? Hay gente que quizá la esté pasando muy mal y entender todo esto va a ser muy difícil este en este momento, pero los que puedan estar en su casa, que yo conozco mucha gente que está en su casa y que tiene todo su um, confort, su seguridad para no, no temer, pero no pueden estar porque sienten eh, ahogos y depresión entonces eso, hay una eso, incoherencia eso puede ser por ahí porque por ahí no les pasa nada por ahí ellos tienen sí. todas sus comodidades todo pero eh, puede ser, y, y te lo digo eh, pensando que a mí me puede pasar también no miedo a la muerte no eh, yo no soy una persona de que esté pensando en eso constantemente pero eh, yo sé que se me duro el miedo a la muerte, hoy por hoy, ¿no? Bueno, por eso entender... ¿Es algo que tengamos, tenemos todos? ¿Es algo que está como dormido? ¿Es, o... Sí, el miedo a la muerte es, es supervivencia, o sea, siempre vamos a querer sobrevivir, ¿no? Pero digo, eh, si estoy pensando, en, en, estoy preocupado en cada situación, por ejemplo, en el caso de una chica ayer que decía, bueno, ¿cuál es tu conflicto de hoy? ¿Tenés para comer? Sí. Eh, no sé cuánto tiempo más. Pero bueno, pero van a poder sobrevivir, sí. Eh, sí, pero voy a perder, eh, ya no tengo más trabajo, y voy a, tengo que pagar la cuota del auto, y no voy a poder pagar internet, no voy a O sea que lo que me está hablando son preocupaciones, no ocupaciones por las cuales hoy no vive el presente, pensando en lo que pueda llegar a suceder. Entonces, ese miedo que se asocia al miedo a morir de alguna forma en, en algo, morir económicamente, morir en, en, en, en mi estándar de vida, morir mi, mi, mi sacrificio que hice y, y perderlo. Bueno, todo eso no es real, solamente es la realidad que le está dando cada uno. Cuando ella comprende esta situación empieza a dejar, a dejar de, de, de preocuparse y empieza a, a tratar de buscar la creatividad, porque recuerden que cada vez que nosotros Vivimos en el miedo, salimos de la frecuencia, por la cual nos va a costar mucho más salir adelante, porque el día que se levante la pandemia, por ejemplo, eh, la gente le, le cuesta despertarse de eso, todavía sigue con angustia, o lastimados, o depresión, o enfermedad, o lo que sea. Ahora, si te mantenés en un estado de, de, de libertad, que sería de optimismo, pensar que esta cuarentena, aunque haya durado dos años, eh, fue un disfrute total dentro de mi clan, porque pude entender un montón de otras cosas, por la cual cuando salga al mundo me voy a encontrar mucho más unido que, que antes de empezar la pandemia, porque el inconsciente solo reconoce a mamá, papá y hermanos, entonces el mundo me va a responder como yo, viva dentro de mi clan. Entonces eso es lo, lo más lindo transmitir, que nos da fe y esperanza a que lo que vimos es la realidad que le está dando cada uno, entonces... Eh, bueno, despierten, despierten y, y que sea eh, una bendición lo que haya, lo que, la posibilidad que tenga cada uno, ¿sí? Alejarse del miedo sería. Y aquellas es personas, por ejemplo, que por ahí eh, se escuchan, pero bueno, les está pasando tan envueltas en miedo y no pueden pensar en esas cosas. Bueno, acá... Para sacarla. Bueno, principalmente... Eh, eh decime o, o las dos cris estás ahí, sí, ¿no? Sí ¿Qué? bueno díganme sí no no ahí no te vi no te veo pero díganme una, un un antónimo de de, de de colaje de valor de valor antónimo que antónimo. de coraje lo contrario lo, ah coraje, eh, de, coraje eh. de coraje valor de valor de valor... Eh... Valor, valentía, ¿no? De esa parte de, miedo, de valor. Miedo, ¿eh? Miedo. Bueno, vos decís eso, y yo digo el otro día, esta conclusión sería eh, confort. ¿Confort? Sí, a ver si me entienden, porque el estado de confort es el que nos mantiene en una realidad que conozco, no es la que desconozco, que sería salir del miedo, ¿tá? Esto es lo que conozco, una forma de percibir. Yo salgo de mi confort cuando, eh, no sé, pierdo todo. O no pierdo todo. Pero quizás eh, más adelante no tenga el trabajo, o no tenga otra cosa. Pero me saca de mi confort. Por la cual ese confort este, es el miedo que, que me ocasiona no vivir el presente. Por la cual salgo de, eh, de, de esta frecuencia. Y no quiero salir de mi confort. Es la resistencia, lo sutil que hace el ego para poder... No reconocer eh, lo que es real, que sería poder vivir, amar, trabajar en función de los demás para ser reconocido, amando, eh, eh, no sé, eh, ocupándome de los mis seres queridos. Sería eh, reconociendo qué siente cada uno en particular de todos los que están a mi lado. Y los que están solos también es un buen planteamiento para, para entender que están solos. Entendés que uno no evoluciona cuando está solo. Que la única forma de evolucionar es a través del otro, porque el otro es decir que me hace reconocerme lo que soy, porque el otro me va mostrando constantemente lo que soy. Cada conflicto es una resonancia de mí mismo. Entonces, vuelvo al mismo punto que sería, solo no podemos evolucionar el estado de conciencia, solo en comunidad. Y entonces, trabajando dentro de su clan, van a hacer que vivamos, vivamos un mundo más saludable. Pero puede que aquellos que este, hoy estén solos, hayan tenido su plan pero que ya no o no estén en este mundo o, o sí bueno. seguramente pero también eh, entendamos que eh, no, no, no me especifico en esas personas sino en las personas que están solas teniendo su plan ¿no? que quiere estar eh, que quieren estar separados porque no no, no pueden no soportan estar eh, con su familia entonces, este, ¿qué si no? Yo me arreglo solo porque eh, la verdad que allá no, no quiero porque allá es un problema o estoy molesto o porque, bueno, todo un montón de comentarios que escucho cuando cuando de, dicen y que a veces la oportunidad de poder eh, unirme a los a mi clan para poder eh, reconocerme. Eh, esto no quiere decir que no puedas elegir vivir solo, está bueno que viva solo y quien quiere vivir solo, ¿no? Pero, pero quizás este cuando estás solo, a todo nivel, si no tengo amigos, no, tengo, eh, eh, no me hablo con mi familia, estoy enojado con mi familia, con mi clan, o con, y no tengo amigos, sería, no tengo una buena relación con mis hermanos, y mi pareja, que es un referente, tampoco eh, eh, estoy armonizado porque en realidad no reparé, sigo enojado con mis padres, por la cual no voy a estar bien en pareja, en el amor, sí, ¿Sí? lo que digo siempre, que tiene que ver con, con, con lo que es una resonancia de, de nuestros referentes dentro de nuestro clan. Entonces, cuando aprendan a mirar de esta forma la vida, que tiene que ver con nuestro clan, el mundo, este, estamos uniéndonos. Porque si me uno a mi familia, me uno, me uno al mundo. No es necesario que vayamos a hacer tantas beneficencias afuera. Solo la beneficencia y la generosidad que hablamos del primer día está dentro del amor de nuestro clan. Si vos tenés la generosidad de poder aceptar, Dejar de pretender que los demás sean, dentro de tu clan, como vos querés que sean, vas a poder comprender al mundo, aceptarlo y, y dejar de juzgar. Entonces vamos a ser más unidos. Otra vez, volví a decir lo mismo, pero lo digo de todas formas, ¿no? Hasta que entren. Bueno, sigo insistiendo, sigo insistiendo. Este, bueno, es... Eh, lo veo, sí, no soy erudito de la verdad, no pero lo siento, lo que estoy diciendo lo siento totalmente y, y veo los milagros, que sería la, la, la expiación, Delia, de ¿eh? ¿Sí? ¿recordás esa parte? ¿La qué? Perdóname. ¿no? La, la expiación, la expiación, la sí. sí que sería el, el, el milagro, el milagro sucede, no eh, que podamos hacer un milagro hacia la otra persona, pero el milagro sucede a uno mismo, es nuestra propia experiencia que podamos vivir a través de, de, de los milagros de la transformación, la alquimia, si querés llamarlo metafísica, la alquimia de, de mi sentir, eh, por la cual resueno de tal manera que todo me sale como con vaselina, sería, hablando de hoy. Entonces, este, para que te salga todo con vaselina, eh, tiene que ver con esta resuena. Podemos decir que todo nuestra. sale bien, todo sale bien. Bien. No, pero digo que patina, patina. Yo voy, este, voy, entro fácil en todos lados. Sí. este Bueno, es el disfrute, el disfrute constante. sí Así que bueno, ¿qué les parece? ¿Dejamos ahí? No, eh, yo quería eh, preguntarte, va, preguntarse no, si no, reflexionando un poquito de... Porque yo siento, porque me dijo que me pasa a mí, que a medida que va sí. pasando el tiempo... Mi, mi, humor va, va un poco, ¿no eh, mi humor va decayendo un poco, ¿Cómo? Mi humor va decayendo gente... ¿Tu humor va decayendo? Mi humor, sí, mi humor Bien <risa> Entonces, yo digo, bueno, ¿qué papel juega la, la, la fuerza de voluntad en todo esto? ¿no? Porque capaz Bueno, que... ¿la voluntad qué es la voluntad? ¿Te acordás? Siempre digo lo que es la voluntad ¿Te acordás? Sí, lo voy, no, no me acuerdo no, Bueno, no. la voluntad es el amor Simplemente Hoy parece un examen que... Dani, bueno, parece que estás tomando examen No, pero hace rato venimos hablando y yo pensé que ustedes lo habían incorporado que el amor, eh, o la voluntad tiene que ver con el amor, si no tengo amor no tengo voluntad, no tengo amor propio, decían, sí, el amor propio no, no tengo amor este, para poder eh, tener una intención de por qué voy a tener la voluntad, si no tengo ninguna esperanza no. es una forma de percibir por Claro, eso, pero Perdóname, perdóname sí. En realidad, eh, esto es un tema que es muy nuevo. Eh, llevamos 100 días desde que lo empezamos a conocer. Sí. Y de pronto bueno, se nos dio vuelta eh, una el forma paradigma. de vivir. Exactamente, el paradigma. Exactamente. ¿Qué es el es paradigma? Aquí. Ahora te hago otro examen. ¿Qué sería el paradigma? <risa> ¿Qué es un paradigma? ¿Está bueno? Cambias es paradigma? Cambiás, cambiás el paradigma. Cambias de, de, de, de extremos. Sí, pero está bueno explicarlo, porque si no, no se entiende. Un paradigma serían los pilares de creencias de nuestros pensamientos, que nos sostienen en la vida, eh, para, para continuar. Nosotros creemos que la vida es de esta forma. Por la cual, cuando cambiamos un paradigma, ¿no? es como sacar los pilares. ¿no? no, No, no, vos trabajás, vos tenés una creencia, y antes era mucho mucho más extremo, tenías que casarte, tener hijos, y... Porque si no, si quedabas afuera de casarse ya eras un juzgado, una solterona, la mujer, o un tipo solo, era un tipo este, mujeriego, un tipo que... que no, era juzgado, era una creencia. Esas creencias eh, las seguimos teniendo de alguna forma, un montón de otras creencias, que son, que es el paradigma que vive cada uno con la propia realidad que le dan sus propias creencias. Por eso es mantenerte en tu paradigma, sería, me mantengo creyendo que el otro me está haciendo algo, por eso me enoja. Eso es un paradigma. creer que el otro me puede llegar a hacer algo. Entonces estoy, me siento separado, ese es el ego, me siento dividido y sigo juzgando lo que el otro hace. Por la cual, de esa forma, nunca voy a poder eh, reparar, porque en realidad si el otro está para mostrarme lo que soy. Entonces, cambio el paradigma, que sería de creencia, de entender esto, con conciencia. Hay dos formas solo de evolucionar, con conciencia o con algo extremo, que sería la muerte de una forma de percibir, que sería cuando uno pierde un ser querido, este, cambia su paradigma, cambian los valores, no tendríamos que llegar a ese extremo. Y, pero de esta forma este cambio de paradigma sería todas las pérdidas que podemos llegar a vivir apuremos no a no a, a cambiar el paradigma sin cambiar eh, eh, sin perder tantas vidas y tantas cosas que nos que nos saquen de nuestro todo el confort sería ¿Me Sí este eh, solo valorando lo que realmente es real que es el amor entonces dándole valor y atreviéndonos a vivir en el amor, porque lo que no nos atrevemos es a vivir en el amor, por eso realmente tenemos un paradigma eh, de división creyendo que estamos divididos y somos una conciencia. ¿Se, ¿Se entiende ahí? Creo que se entendió. Sí, ¿Sí? sí bueno. totalmente. Bueno, eso, eso es un totalmente. paradigma. Ahí está Karina. Bueno, eso ahí es aparece, un paradigma. Que... <risa> este bueno el paradigma es este creencias sí me gustó no te escucho no te escucho me gustó eso que dijiste porque yo no me lo había dicho antes pero me gustó eso que dijiste que la voluntad era del amor se escucha muy bajito Delia sí es de Delia es de Delia muy poco. Te se le hace como un. Debe tener un celular, hace como una copla. Algo. ¿No? Ahí. ¿Me escuchas? Ahora. Yo te escucho. Se hace, se hace como una bueno, copla. Igual te lo veo. Yo escuché algo que tenía que ver que, con esto que habías entendido, que me decís que no te había hablado de lo que es la voluntad que tiene que ver con el amor. Así que te, te resumo todo lo eso que dijiste recién, ¿no? Eso, que te gustó eso. ¿Te sí. okay. gustó porque escucha ahora...? No, muy bajo. Muy, muy bajo. Muy, muy eh... bajo, sí. Chicos, muchísimas gracias, la verdad que bueno. me quedo, tomaste examen, Dani, es verdad, tienes razón Cristina, comparto, <risa> estuviste tomando examen en el día de hoy, bueno, estás bueno. en un nuevo paradigma, maestro. Mira, más que, más que examen, eh, quizás quería escuchar, quizás ellos tenían otro criterio de lo que era esto y podíamos claro. compartir, porque este, a veces tener una, un pensamiento eh, distinto con otras palabras me puede dar más información no solo la mía, entonces si ellas tenían algo para decir distinto, pues yo lo iba a tomar también. Hoy vamos a poder discutir sobre el entendimiento mío con el entendimiento del otro. Así que bueno. Entendió, se entendió. Perfecto, mira. Bueno, bueno. chicos, eh, muchísimas gracias y nos vemos el martes próximo, ¿qué les parece? Dale, dale, dale. dale claro. Un beso a todas, daily Chris. Cari, chau, chau. Igualmente, igualmente para ustedes, besitos, chau, chau. Chau, chau. Chau, mix. Chau, Nos vemos. <ríe> chau. chau. Y, así, y así pasó ADN Emocional con la conducción de Daniel Molina. Quédate con nosotros, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde. Ya ven